Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a un nuevo gameplay, ya os podéis imaginar Sí, vamos a jugar al Sonic Frontiers porque, para ser sincero, he pasado 3 kilos de toda esa mala fama y esa mala baba que le suelen echar a todos los videojuegos, ¿eh? prácticamente, decidir por mí mismo si realmente el juego es bueno o no. Bueno, yo creo que el idioma ya está modo acción, modo alta velocidad, bueno, modo, ac modo acción. Oh, oh, ¡Oh, el doctor Robotnik! Todo empieza a funcionar. Los secretos de los aviones... Ah, ya, ya, sean... ya tienes birros y todo. Dame un informe. Responde. Simulación completada. Ejecutando el programa protector. ¿Eh? No, no. ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido, Doctor Robo? Estamos llegando a Starfall Islands. ¡Qué emoción! ¿Detectasteis las K.O. Semedals aquí, ¿no? Averiguemos qué las atraco también. Estamos adentrándonos en un mundo mucho más grande. Vaya hombre, tienen tiene, tiene un problema de, de aterrizaje. Todo, todo el mundo va ahí a a ver al doctor Robornik wow correrán en diciendo vaya vale. vale, vaya yo creo que todavía no ahí está. Estoy bien, vale. ¡Wow! ¡Uy! A vale, ver, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. vamos a ver. ¡Wow! No está mal, no está mal. ¿Dónde ha ido? Ahí está, qué bueno. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! wow, wow. Bien, bien, bien. pero bueno, esper, eh, esperaros un momento, porque esto, abandonar el ciberespacio, vamos a abandonar el ciberespacio, antes, no, pero no tanto, abandonarlo, pero no tanto, ¿eh? Ah, hemos abandonado el ciberespacio, ahora estamos en un sitio así como más realista, Dios mío, Sony, ¿qué te ha pasado? Mira la hierba. ¿Teis? ¿Amy? Vale, tiene que estar por ahí, pero bueno. Parece que soy el único que ha escapado a la cosa esa. Eh, sí, puede ser. Mortal. Vaya ¿Hola? hombre. Has hecho algo imposible. Has escapado del ciberespacio por tus propios medios. Eres la clave. Vaya la hombre. clave, ¿eh? Me gusta más que lo de rata. ¿Dices que puedo rescatar a mis amigos? Encuentra las cabos Emeralds Destruye a los titanes. Derriba los muros interdimensionales. Vale, sí, vale, o sea, que recoja las esmeraldas Hola, en fin, mira por ahí, por viene esta es una pista al lío. Esto ya ha pasado de ser un Sonic normal y corriente, perdón que os diga, pero ya ha pasado de ser un Sonic normal y corriente a una especie de. Hostia, qué guapo. Qué guapo, ¿no? Hay tres interruptores ancestrales en el suelo. Si los activa conseguirá recompensas y buscará el mapa. Oh, oh, oh, esto, esto está mejorando ¿eh? sí sí sí veo que está mejorando mucho ¿eh? vale estos son como enemigos algo así no poquito vídeo tutorial por si queremos luchar contra esta bien Una vez hayamos acabado con ellos pues recibiremos es muy rpg esto que me gusta ah, mira mira qué guapo hombre pero no vuelvo por ahí bueno, si vuelves eso, coge bueno, están apareciendo los enemigos de del doctor Robotnik del doctor Eggman Vamos para arriba. Oh, oh, oh. Pero esto, esto qué es? es qué menuda pasada, ¿eh? Ojo, el juego está increíble, vamos. Por aquí tiene un. Ah, lo ve, lo lo, lo lo habéis visto, ¿no? No, lo digo por aquí. Es el único que la ha visto. La moziqueta también está... No está mal, ¿eh? Está curradita. Pues? Hemos... hemos pasado de un... un Sonic. Eh... Completamente arcade y tal, ¿no? Ahora ya lo hemos conseguido. Perfecto. Bueno, esto se podrá romper, claro. Hostia, qué bueno! Wow. Oh. Muy guapo estos. Ninja. Bueno, este es nuestro primer. conseguido una... nuestro primer... Bueno, no esta primera misión es difícil. Me he derrotado a nuestro primer jefe. son un Cajamaya. Hostia. A ¿dónde me vas a llevar? ¿Dónde? ¡No! ¡Sonic! ¡No! Tío, pero qué bueno, ¿eh? Me encanta. Esto, pero es como mierda quiere que salte. Usa el turbo aéreo para. Eh, pero tengo que mantener el pulsado. Bueno. ¿Qué dice? Pues esto se va para abajo. Bueno, bueno. Bueno, bueno, que me estoy perdiendo ya. ¿sí? No, pero que yo no quería venir para acá. Es que no quería venir para acá. No, no, no, no, no, no, no. No, no, claro que no. Pues sí, el personaje que está diciendo que no. Pues ya está, ya no hace falta aquí discutir. ¿Y esto para qué quiere que, para que Sonic vaya para me ha parecido totalmente alucinante <ríe> me encanta mira, mira, mira, mira que ¿Qué flipas con el sí, man, es como si estuviéramos en ¡Uh! como si estuviéramos un poco en celda o salvando las distancias, celda no, no tiene este aspecto tan casi tan realista, ¿no? Pero pero sí, de tener que ahí en un mapa La cantidad de cosas que tenemos todavía por descubrir, ¿eh? Amigos Esto... por aquí parece que la puerta ancestral está cerrada a girar la estatua que hay delante parece que tiene como también su A... Ya tenemos la primera habilidad, qué bien, qué bien. Ya no más. Bien, bueno, vamos a seguir. A ver... algo hombre o vos buscando está hombre ¿Ya, ya quiere que nos vayamos para arriba bueno, tampoco te tiene que arreglar así ¿eh? pues lo vamos a dejar aquí y fijaos como el mapa cada vez va creciendo más ahí todavía tenemos que buscar siete esmeraldas siete esmeraldas o sea, nos quedan bueno, y esto, ¿no? nos queda primero encontrar la primera en este punto tan realista, pero que no nos vayamos a dejar ya porque esto sigue siendo un Sonic increíble, para gente que le gusta realmente nuestro gran erizo azul, como digo, un buen juego. Regresa a, a la dimensión digital otra vez. Ahora regresamos a la dimensión digital. Usa esa pieza para el portal. ¿Vamos al mundo arcade o qué? No, no es a suficiente para realizar la conexión. Ah, no. O sea, pues, bueno, pues, nada. Una pieza no basta. ¿Cuánta quiere? Busk. Aparece de la nada ahí quien le da la gana. Tower. Torre. Ha, <laughs> ha, hacer lo que dice la ahí está ya tienes otra a ver a dónde nos lleva y ahora ya sí que con esto termino es al ciberespacio tantas veces como sea necesario que estamos contemplando la maravillosa escena de este juego cada vez me está gustando más eh, que sé, como ahora simulado anda ya, hombre. Estamos aquí haciendo el tutorial otra vez. ¿eh? Venga, a ver, ¿a dónde va Sonic? ¿Dónde va Sonic? Oh, oh, oh. ¡Oh, qué okay, <laughs> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No te caigas ahí, hombre ¡Ah, qué bueno! ¡Oh, oh, oh, oh qué bueno, qué bueno! Qué difícil, ¿eh? Difícil De lo bueno, lo mejor, de lo mejor, los superiores. Hemos llegado, hemos llegado, o sea como sea, hemos llegado. Adiós, Dios, hemos llegado. ¿De? ¿Cómo que de? Me cago en la leche, lo podría haber hecho mucho mejor. Conseguir un tiempo de rango F, acabar con 80 anillas, obtener más anillas, estrella roja, pero bueno. Lo que a mí me ha, eh, me ha quedado claro es que este juego lo tiene todo, todos los componentes, eh, tanto RPG, tanto. Hay una historia ahí que, bueno, nos lleva a diferentes mundos, uno más realista que el otro. A un mundo abierto también y yo creo que bueno poco más se puede decir de este juego así que nos vemos en el próximo Toxic Game Channel prometo que con otro juego diferente para probarlo aquí